momento, como habíamos eh, ya mencionado, está con nosotros eh, la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, la señora Miledis Núñez. Buenos días. ¿Cómo Muy, está? Buenos día, Carolina, Fulvio, Muy buenos días, Carolina, Fulvio, Yerlán. Muy buenos días a todos los amigos televidentes que siempre sintonizan este prestigioso programa. Un honor para mí estar aquí en De Mañana. Bien, vamos a ver, preguntas. Eh, Miledis. Ya en la recta final de esta segunda fase de las elecciones, a partir de lo que sucedió la suspensión, ¿cómo está su candidatura? ¿Le afectó la suspensión de las elecciones? Bueno, yo te digo que mi candidatura en los actuales momentos, anteriormente yo le llevaba 10 puntos en las anteriores elecciones del 16 de febrero a mi más cercano contendor. Ahora le llevo dos puntos más, 12 puntos por ciento. 12, pero yo dicen que 24. 12, pues, ¿Cómo, de... ¿Cómo se explica eso, mi ley? No, porque no sé dónde estarán <risa> haciendo ellos las encuestas, <risa> porque el pueblo decidió. Y una de las manifestaciones más grandes que dio la ciudadanía franco-macorizana fue el pasado sábado. Yo tengo alrededor de 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana y nunca nuestra organización política, había hecho una marcha caravana con una manifestación tan grande como la que sucedió el pasado sábado, donde el pueblo salió a la calle a apoyar a Miledis Núñez, a apoyar el Partido de la Liberación Dominicana y a Gonzalo Castillo. Pero básicamente, apoyar a Miledis Núñez, que será la primera alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís. Eso lo dice en la encuesta y sobre todo eso lo dicen los barrios, los campos, y los diferentes sectores que componen la sociedad franco-macorizano. Y eso lo dicen ocho movimientos de apoyo que se han formado, incluyendo mujeres profesionales de las diferentes áreas, jóvenes, porque entiende de que las actuales autoridades dirigidas por el actual alcalde deben de salir del ayuntamiento municipal para que venga el progreso y el desarrollo, no tan solo para el casco urbano, sino para para los barrios y los campos que votaron por el actual alcalde y que lo ha defraudado. Miledy, ¿qué puede esperar la población de San Francisco en una gestión eh, suya en la alcaldía? ¿Qué puede esperar? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrezco? Mira, yo tengo experiencia municipalista, tres periodos consecutivos como regidora. Eh, donde en esos tres periodos consecutivos puedo decir que dejamos un legado en el ayuntamiento. Cuando llegamos al ayuntamiento no existía el Departamento de la Mujer y Equidad de Género. Nosotros formamos... Elaboramos una propuesta con su descripción de puesto y ahí está el Departamento de la Mujer. Lo mismo hicimos con el Departamento de Desarrollo Comunitario, que no existía el Departamento de Desarrollo Comunitario. Elaboramos una propuesta y fue aprobada pero no existía un reglamento para aplicar el presupuesto participativo. Nosotros con la experiencia que tenemos a nivel de la ingeniería industrial, a nivel de organización y método, elaboramos una propuesta de reglamento para aplicar el presupuesto participativo, el cual se está utilizando en los actuales momentos para que sean las comunidades que soliciten las obras eh, y no que el ayuntamiento vayan a imponer obras que el, quizá muchas veces las comunidades no necesitan. Al mismo tiempo, nosotros tenemos, vamos a trabajar en siete ejes fundamentales para que en las diferentes áreas, el reordenamiento territorial, medio ambiente, juventud, seguridad ciudadana, entendemos que nosotros debemos de inmediato hacer gestiones para que se, se, se, ese vertedero no esté en cielo abierto, sino a nivel de relleno sanitario, pero que vengan empresas para que comencemos a reciclar la basura, eh, que eso también va a generar empleo. Eh, además, un vertedero a cielo abierto es un foco de contaminación. ¿Y qué hablar del mercado? Vamos a gestionar que conjuntamente con el gobierno central, que sabemos que será ganado por nosotros, se construya de inmediato un mercado moderno, un mercado eh, para San Francisco de Macorís, que somos la capital del nordeste entonces, nosotros tenemos obras prioritarias, el ordenamiento a nivel de tránsito. Esto es un caos en Hora Pico. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros tenemos un equipo de técnicos trabajándonos en las diferentes áreas. Nosotros no sabemos los límites de San Francisco de Macorís. Se está expandiendo eh, en los cuatro puntos cardinales y, sin embargo, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Vamos a llegar a San Francisco, por aquí vamos a llegar, ¿dónde? A Pontón, eh, por San Francisco, Villa ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, esas son de las cosas que nosotros, entre otros factores, eh, vamos a, a tomar en cuenta. Pero sobre todo, iremos con un equipo de hombres y mujeres capaces, honestos, transparentes y sobre todo, Convocación de servicio, que vayan a servir a través de los diferentes departamentos que existen en el ayuntamiento municipal y, po y poner a funcionar los departamentos de la juventud, de la mujer, de deporte. Porque si queremos tener juventud sana, ¿por qué no fortalecer el departamento de deporte? ¿Por qué no nombramos monitores de deporte? ¿Y el, para... de, y el de cultura? ¿Por qué no de fortalecer el departamento de cultura, de la juventud, de la mujer? O sea, serán eh, ejes fundamentales para nosotros en coordinación con los diferentes sectores que componen la sociedad franco-macorizana, porque no es Milady Núñez sola. Vamos a hacer un trabajo en equipo para que San Francisco de Macorís se siga desarrollando. Capital del Nordeste debe de ser un ejemplo para eh, los demás municipios que componen el nordeste. Miledis, escuchando ya algunos de los ejes que ha planteado y eh, yéndome específicamente en torno a, a, la, a su candidatura y al posicionamiento y demás que Yerjan en principio preguntaba, quiero eh, escucharla en torno a la situación que sabemos que el partido de gobierno, el PLD, Podría estar eh, viviendo en estos momentos un, recordemos, un partido que se dividió hace unos meses o hace un tiempecito bien corto. Tenemos la situación de unas elecciones fallidas que de alguna forma recae en el gobierno porque se entiende que eh, del presidente recae la, las diferentes responsabilidades, aunque no sea de manera directa en el caso de la Junta. Tenemos eh, un desgaste propio de un partido de muchos años en el gobierno. Eh, otra de las cosas que podríamos es citar, el descrédito que se entiende que tiene el partido de gobierno con el tema de la transparencia y otros aspectos que la ciudadanía siente. Es un tanto cuesta arriba para ustedes como candidatos, es una lucha mayor lo que están ustedes eh, viviendo en el trabajo día a día de, de buscar ganar las elecciones. ¿O sea, Cito algunas de las cosas que se entienden en torno al PLD y usted como candidata. Mira, en primer lugar, en, en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, se fueron algunas personas. Y esas personas no le hicieron gran roncha, como decimos en el campo. Okay. ¿El ¿Por qué? Porque estaban completamente desconectados de la sociedad franco-macorizana y de la provincia de Duarte el Partido de la Liberación Dominicana, con esas autoridades, estaba secuestrado. Nosotros, a nivel provincial, durábamos tres años sin reunirnos. A nivel municipal, no me acuerdo eh, desde cuándo no nos reuníamos. Sin embargo, ahora nosotros nos estamos reuniendo semanalmente, y quincenalmente, a nivel de lo que es, son los municipios y en la provincia de Duarte, a nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Somos 42 intermedios y creo que se fueron, sin el creo, tres o cuatro, o sea, me sobran dedos. Es de la guarana hacia allá, ¿quién se fue? Ni un presidente de intermedio. Y Lupe Núñez, que es miembro del Comité Central que representa el peledeísmo, conjuntamente con todos los presidentes municipales, que no se fue ni uno, desde la Guaraná para allá, ni un presidente de intermedio. Entonces significa que en San Francisco de Macorís no nos afectó de manera considerable que se hayan ido dos o tres. Y cuando se fueron esos dos o tres, vinieron, si se fueron tres, vinieron diez al Partido de la Liberación Dominicana, pero diez personas que están vinculados con el pueblo, que quizá porque esas personas estaban dirigiendo el partido se fueron y volvieron ahora, ahora y que estamos haciendo una, un excelente trabajo para fortalecer nuestra organización política y ganar la elecciones. Y una muestra es que yéndose esas gentes, esas personas... Nosotros hemos hecho actividades grandiosas. Llenamos el pabellón cuando vino Gonzalo y la actividad del sábado fue una monstruosidad nunca visto en el municipio de San Francisco de Macorís. Eso demuestra que se fueron solos. Los PLDistas siguieron en su PLD y seguirán porque muchos de los que se fueron ya están volviendo. Y aquí le esperamos con los brazos abiertos, porque muchos se fueron por confusión. Mileries. Con relación a lo que es la interrupción de, de las elecciones el 16 de febrero, eso no fue un asunto del gobierno. La oposición quiso decir que fuimos nosotros. Pero ¿y cómo nosotros vamos a hacer un boicot si nosotros íbamos arriba? Estábamos ganando en la mayoría de los municipios. En San Francisco de Macorís, mi led iba arrasando. Las mesas que se contaron, yo gané en todas, absolutamente en todas. Y las que no se contaron eh, íbamos arrasando. Eso fue un asunto de la Junta y de las personas que hicieron el boicot, las oposiciones, para que nuestra organización política la y las oposición fuerzas. ¿Puede hizo el boicot? Claro que sí. ¿O pudo ser el gobierno? Si nosotros, por ejemplo, yo, agotamiento físico 24-7, trabajando conjuntamente con el PLD y nuestro equipo y los diferentes sectores. Recursos económicos que usted sabe que se gastan y se gastan eh, desde que uno sale a la calle hasta en gasolina. Entonces, no, yo yo quería, yo me yo me, me quedé en shock. mi lady se suspendieron las elecciones y yo quería que se suspendieran como peledeístas las elecciones. No, ni ningún candidato, ni el gobierno, porque nosotros estamos ganados. Y volveremos a ganar este próximo domingo, porque así lo dicen todas las encuestas y porque así lo dicen los diferentes sectores que componen la sociedad franco-majorizana y más, Carolina, y, y, y demás. Yo te puedo decir que los últimos días hemos hecho asambleas comunitarias para escuchar los grupos comunitarios, a ver qué ellos quieren, que en los primeros 100 días de gobierno municipal, qué obra o qué acción debemos de tomar a favor de las comunidades y de los diferentes sectores que componen San Francisco de Macorís. Miledis, con relación a precisamente a la parte electoral, hemos visto que el diputado Juan Comprés, que, ahora, que antes era peledeísta y que ahora este es de la fuerza del pueblo, ha manifestado que su, su derrota es inminente y básicamente se pudiera interpretar de que la fuerza del pueblo, más que apoyar a su candidato, Estarían apoyando al candidato eh, eh, de la oposición del caso del PRM. ¿Qué tiene usted para decir en cuanto a esto? eso? Incluso se dijo, escúchame, sí. se dijo de que dirigentes fuertes de la, de la fuerza del pueblo en las elecciones del 15, del 16 de febrero, mandaron a votar por Siquió y no por su candidato. Lamentablemente el compañero Emanuel Trinidad ha sido engañado por esos dirigentes, pero no es la primera vez. Por ejemplo, yo como líder política... Nunca he recibido el respaldo de esos que se fueron. Donde yo he llegado, ha sido siempre teniendo ese sector en contra de Milady. No, y, no y yo me decía, Milady, no es que tú seas mala, sino que he venido con esfuerzo sacrificio, y sacrificio, aún arriesgando hasta mi vida, trabajando 24-7, mientras otros están en un resort, Mientras otros están haciendo eh, fortuna, no de manera ilegal, sino a nivel de empresa. Yo estoy en un barrio, un campo, o, o ayudando a una persona. Entonces, cuando vienen, hacen la encuesta, Miledis Núñez está allá arriba, y entonces los otros están muy abajo. Entonces, esas son cosas Miledis. que no se resisten. Por eso, ese ex compañero, eh, un día dice una cosa, otro día dice otro. Un día dice que eh, mi adversario va a ganar, pero ¿por qué no dice que es el, compañero, sí. el ex compañero Emanuel? No, no este, y así es en la cámara. O sea, hay que ver qué aporte ha hecho en la cámara. Lady. Entonces no me gusta criticar a nadie, pero eh, cuando uno habla tiene que ser coherente. Yo trato sí. de ser coherente y respeto a mi ex compañero, pero... Eh, fue no, desatinada. Muy demás. desatinada, porque yo entiendo que él debe de promover a, a, a, a su <risa> candidato a alcalde, sí. porque cómo se sentirá eh, el ex compañero, Yo lo que le estoy pidiendo sí. a Emanuel que vuelva para donde nosotros y, y, y a, lo de, a lo de la fuerza del pueblo que se fueron. Y están viniendo. Ya le queda poca cosa a nivel Bien, de bueno. dirección. Hay una, hay una pregunta de un amigo, y yo quiero también hacer la mía. Tú la puedes contestar las dos. Sí. Ese amigo pregunta... ¿Con cuáles dirigentes importantes cuenta el PLD aquí, en San Francisco, después de la división? Y mi pregunta es, tú mencionas en uno de tus ejes la parte de la cultura, pero tu propio gobierno cerró a Bellas Artes. No, no debió ha haberlo hecho, hecho. Y no ha hecho la Casa de, de la Cultura. Bueno, ciertamente. Ahí están las dos preguntas. Ok, este, la, con relación a la, a la Casa de la Cultura, déjeme decirle que yo como gobernadora hice gestiones, vino ministros acá, pero hay tantos sectores eh, que se adversaban uno con, con otro. A nivel de lo que es el comité gestor, uno decía una cosa, otro decía otra, pero nosotros sí hicimos las gestión. Es un deber del gobierno central construir la Plaza de la Cultura porque San Francisco de Macorís se lo merece. Así como la Escuela de Bellas Artes, esta vital importancia, yo garantizo que cuando seamos alcaldesa vamos a seguir gestionando con el gobierno central la construcción de la Plaza de la Cultura y con relación a Bellas Artes, eso lo puede hasta asumir el ayuntamiento, el alquiler de un buen local para que exista nuevamente lo que es la Escuela de Bellas Artes. La otra pregunta... ¿Con cuáles dirigentes cuál se quedó el con... PLD de importancia después de la división? Mira, está con nosotros el doctor Ceballos, está eh, miembro del Comité Central Lupe Núñez, Judy Núñez, mi hermano Luis Núñez, casi todos los presidentes de intermedio, de 42 se fueron tres, ¿quiénes más? Esa era la dirigente, porque yo te cuento lo que se fueron. Pero los que se quedaron fueron casi todos. Entonces, me, la pregunta sería: ¿cuántos se fueron? Muy pocos. Quedamos todo lo demás, lo que garantiza. Tony Pichardo, Vinicio Tobal. O sea, la gente que trabajaba arduamente en los barrios y en los campos, lo verdadero PLDista, nos quedamos en el Partido de la Liberación Dominicana que somos los que garantizamos el triunfo del PLD pero sobre todo el triunfo de Miledis Núñez, solicitarle en este minuto que me dan por favor, voten por Miledis Núñez, que no le vamos a fallar. Ustedes me conocen más que la líder política, voten por la líder comunitaria que siempre está al lado de la sociedad franco-macorizana y de la sociedad que menos puede, que son las personas humildes de los barrios y de los campos. Bendiciones. Much muchísimas gracias, gracias, Miledis, Miledis Núñez, gracias. candidata a la alcaldía por el PLD acá en San Francisco de Macorís las opciones están sobre la mesa atención a toda la gente que nos ve ya está con nosotros Iquio NG de la Rosa, candidato alcalde por el PRM en unos segundos también estaremos escuchando su propuesta, muchísimas sí, que la gente sepa gracias. Que, eh, que es importante que sepa que Siquio sí, y Milady son grandes amigos. Muy, amigo, eh, muy eh, amigos, muy eh, amigos, sí, así porque es. Porque la gente a veces, los eufóricos, los fanáticos, afuera, eh, se creen que esto es una cuestión de, de, de un pleito. Míralo play. ahí. Son, son una dama y un caballero a carta cabal. Así ambos, es. ambos son buenos. Y, naturalmente, sabemos que el lunes engaño quien viene estará felicitando a claro. su contrincante. Don Siquio me va a felicitar a mí. Pero bueno, la usted. Vamos a ver, entonces, a ver qué nos dice la gente a través de WhatsApp. Dice Ibelice desde Salcedo, buenos días. Ni loca Fulvio le va a dar café a Yerjan. Pregunta ahí Francis. Francis tuvo una situación familiar por la cual no está aquí hoy. Dice Víctor Ureña, dices, dice, dice un partido dividido no puede ganar. Dice también, Telma de los Aguayos, dice, por más que brinque y salten, es para afuera que van. Dice el 8248, nos manda esta postal de buenos días. De mañana.